Del día, ¿reconoce usted el trabajo hecho por el ministro de la juventud? ¿Cómo es así? Ministerio de la juventud, ahora sí. 829-451-3381. La pregunta es esa: ¿conoce usted el trabajo hecho por el ministerio de la juventud? ¿Sabe usted de alguna cosa que haya hecho ese ministerio en este año y meses? Háganos el feedback: 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Eso es lo que le preguntamos y esperamos su respuesta. En el camino le vamos a leer. Bien, tercer intento. Juramentan a Rafael Félix García como ministro de la Juventud. Rafael Félix García fue juramentado este lunes como nuevo ministro de la Juventud por el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza. El presidente Luis Abinader designó a Félix García, ministro de la Juventud en sustitución de Luz del Alba Jiménez, quien estaba suspendida. Félix García es sociólogo, comunicador y activista social. Uh -huh. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría en Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue coordinador nacional de la de Jóvenes Unidos por el Cambio, adscrito al Gabinete Presidencial de Luis Abinader en la pasada campaña electoral. Recordamos que la Dirección General de Compras y Contrataciones abrió una investigación a la Ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, a inicio de diciembre por denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por 3 millones de pesos. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que provocó la salida de esta eh, joven, ¿no?, del tren administrativo en calidad de ministra de la juventud. Muy bien, Yerian, adelante. Miren, yo quiero que me permitan hacer un paréntesis a propósito de que tú acabas de mencionar aquí en el texto de la producción, que a la ministra de la juventud la destituyeron, oigan esto señores, Ah, no, pero, pero oigan esto, muchachos, y anótenlo, porque si no, no vamos a avanzar nunca. ¿Mm? Y Francis también, que acaba de llegar. Miren, a la ministra de Salud Pública la destituyeron por un intento de favorecer a dos empresas con 3 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa? Tony Peña Peñaguaba repartió 100 millones de pesos de manera irregular y, e ilegal, dijo compra y contrataciones, y está ahí en el cargo. ¿Le parece a usted como como como una contradicción eso? ¿No le parece una contradicción? No lo que pasa. ¿Le parece que, Pedro? ¿verdad no que sí? no tú eres un hombre demasiado pesimista. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí ya el sistema okay. que puso de manifiesto aquella famosa película de Tom Cruise, el Minority Report. Entonces, que él veía en una pantalla el delito que iba a ocurrir cinco minutos antes y la policía tenía tiempo de llegar antes de que el tipo cometiera el delito. Eso hizo el gobierno dominicano, evitó el acto de corrupción antes de que ella lo hiciera. Okay, o sea, pero ella, está, eso, eso es algo ¿también? maravilloso, mira. Y, y estoy de acuerdo contigo. Pero a qué lo hizo y no hubo sanción. O sea, ¿y qué disparate es este? Oh. Entendido? Atención, pueblo dominicano, que me excusan los jueces. Que yo siempre vivo relajando en este programa. no Es, ya, es para, para que la gente eh, Tener un poquito de dinamismo. Pero, señores, la verdad, ¿cómo es posible que usted me esté hablando de que está cambiado un ministro solamente por rumores? Y cuando usted está hablando de 3 millones de pesos, pues es una locura. ¿Y qué, qué empresa invierte eh, para ganarse 3 millones de pesos? Pues es una tontería. Eso se lo gana Francia en un caso. Y Amado, yo no todavía, pero bien, para allá vamos. Miren, mandé una foto ahí al WhatsApp para que vean la esencia de por qué es que Abinader está metiendo tanto la pata con relación a, la, a los nombramientos de, de los funcionarios. Es que no está analizando su perfil. Es que no lo está haciendo como decía Amado hace unos días, que Abinader no tiene la capacidad para elegir a la gente que pone. Miren, miren qué pasa. ¿Quién es este señor que es el nuevo ministro de la juventud? Un activista social. De la gente de la Plaza de la Bandera. ¿De dónde salió la primera eh, ministra de la juventud? ¿Alguien la recuerda? De la Plaza de la Bandera. Búsquense una foto de Kimberly. Esa mujer hizo un show en la Plaza de la Bandera Mírala ahí a Kimberly, saluda a Kimberly que está dando conferencia ahora. Eh, pero yo la apoyo a ella. ¿Saben por qué? Porque si no hay una imputación en su contra, ella se le presume inocente y no la podemos atacar, porque sería un acto de irresponsabilidad. Bien, por ella, que dé más conferencia debería dar. La conferencia de deberían ser de, de cómo hacerse rico antes de, antes de, lo de 30, los 35. O sea, yo ya pasé de ahí, pero bien, claro. me gustaría a, aprender eso. Entonces, hay maldad en tu ¿Qué pasa con esto? <risa> Luis Abinader ha escogido para, para funcionarios, especialmente de la, de, en la parte de la juventud, la gente que estaba peleando en la Plaza de la Bandera. Si pueden conseguirme una foto de Kimberly en la Plaza de la Bandera para, para, para corroborar lo que estoy diciendo. Y este ministro también viene de ahí. O sea, no es que lo buscan por un perfil, por un trabajo social hecho, por una trayectoria de trabajo con, en política de juventud. Yo le voy a, le voy a proponer a, a, a Luis Abinader, un joven, Franco Macorizano con talento, ese no es que anda compartido con talento, incluso se graduó ahora de derecho, suma con la ahí en la nordestana, Luis Rodríguez del cercado, pero ese no es que anda de que que, no, no, no, no, ese tiene una trayectoria, incluso eh, eh, pertenece a varios proyectos de juventud, presentando proyectos día a día. Bien. No, esta gente que lo que fueron a la Plaza La Bandera a hacer y a hacerse escandaloso, ¿verdad?, para que luego conseguir un puesto. Gracias, Yerian. No, no, no, no, no. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian. amables televidentes Carolina, que está por ahí. <risa> yo, no, no, no, Agradecido de Dios por la luz de este <risa> es alado, día, que nos ayuda brusos. a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Que yo tanto le, la necesitamos. Adelante. Yo, yo le recomiendo al presidente que le prenda una vela a Caralampio. ¿Y quién es ese caballero? A ver si este ministro de la juventud no le mete la pata. Porque, oye, sería el colmo. Este ministro. Oye, sería el colmo. Que psicólogo, me... creo. Sociólogo. Sociólogo. Adelante, Francia. Adelante. Y ya ha prometido que no le va a desfraudar. <risa> Eso Ustedes dijo han otra. escuchado. Eso dijo la otra, la que se fue ahora. <risa> Ustedes me han escuchado, y, eh, cuando he tratado este tema, de que lo penoso es que el Ministerio de la Juventud, que está formado con la ley 2.200, no 2000, ¿verdad? 200, ¿verdad? 2000, 200, con el propósito de desarrollar las políticas de juventud en la República Dominicana. Una forma de visibilizar, es decir, de ver, de ver al joven primero como ese potente actor social que se va integrando a la sociedad y la cual mientras se prepara tiene seguridad de empleo, mientras se prepara tiene seguridad de ir desarrollando los talentos y cuando ya se ha preparado que es un profesional tiene oportunidad de empleo, entre otras cosas y que solo tengamos de los, del Ministerio de Juventud escándalos, situaciones por las cuales lamentar que jóvenes se vean involucrados y o oh, se le acuse de tentativa, de tentativa, como es el último caso que ha planteado de ser así, que fuera con una simple... Eh, aprehensión de que iba a cometer un hecho o iba a tomar una decisión en la cual se iba a beneficiar unas empresas relacionadas al entorno de la misma ministra. Lo que debemos de estar procurando en República Dominicana conforme están sucediendo los hechos o lo, conforme están sucediendo las, eh, los eventos de lucha contra la corrupción y sobre todo en la transparentización del Estado. Porque es cierto que hay que endosarle un tanto de no transparencia en los procesos de que se tomaron a los artistas que vale decir que la, tanto? que la justificación... No, no, ¿no? como que un tanto, Francisco? O somos o no somos, no, no, o no. somos. Ay. Dijo compra y contrataciones que se entregaron de manera irregular 55.5 millones de, de, de pesos, Es que compra y contrataciones no tiene ámbito en, esa, en ese lugar porque ah, es asunto de ayuda ahí. social. Y en el momento de la pandemia se tomó como justificación para darle que las orquestas, los artistas, a su personal, debían de distribuirle equitativamente y de acuerdo a las posibilidades entre ellos. Eso es lo que nos dicen, que todavía es la falta de transparencia a lo que nos referimos. Ah, okay. Entonces, porque lo que faltó ahí era la transparencia con que el artista, porque sabemos que Eddie Herrera, que aparece más de una ocasión en fotos, es un hombre que ha sido próspero en Mir, su mi, carrera. Miriam, Miriam Cruz. Miriam Cruz ha sabes sido que próspero. ¿Sabe quién estaba ahí? Toxic Crow. Ese sí. tipo, ese tipo millonario. Multimillonario. Multimillonario. Multimillonario porque él Crow. maneja incluso. Coño, y Ustedes vieron el, la golpiza que él dio el día pasado. Sí, lo de la pela, sí. que Era no pasó porque nada. tenían a, al. ¿Cómo que le dicen? Al salto de la purga. Uno de sus edificios. Que son torres importantes claro. en Santo Domingo. Bueno. Entonces, a todo esto. Es lo que quiero más que, que mandarle una malas vibra al nuevo joven ministro. Es que la sociedad esté al pendiente y que el ministerio se convierta en lo que, para lo que fue creado. Gracias, y que no sea para escándalos. Okay. Carolina, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todos ustedes acá en el canal. Y buenos días a toda la gente Buen día. que está con nosotros al momento. Adelante. O sea, que a raíz, yo entiendo el punto en que Francis plantea del gabinete, que ciertamente compras y contrataciones cumple una función, tiene un rol de fiscalización, de hacer que los procesos se cumplan e investigar aquellos que no han eh, sido realizados sido realizado de la manera correcta. Eh, el gabinete lo hizo mal, de manera irregular, sin tomar en cuenta los criterios para entregar ayudas, aparentemente, ¿por qué verdad? Eh, se llevó de que los artistas en ese momento estaban presionando, porque había una presión de que necesitaban hacer fiestas, que tenían que aperturar el país y aparentemente el gobierno, eh, porque eso debió de venir de ahí. Eh, vamos a ayudar a esta gente para que se calmen. Pero también hay otro aspecto, señores, el lado humano de la, de la honestidad. Usted tiene que ser un tanto eh, correcto. Si usted no está necesitando un dinero, gente millonaria como esa que ustedes mencionaron, el tóxico. Tóxico. Toxic Crow. O sea, usted va a buscar una ayuda, quitarle ese dinero a otra gente que lo está necesitando cuando usted realmente. Porque ¿cuántos cuánto músicos tiene Crow? Por lo, lo que yo sé, para los de un vocero no tienen una banda musical, por poner un ejemplo. Entonces, tendrán un equipo pequeño, tal vez de cuatro o tres gente. No, pero además, Carolina, yo le seguí pagando a la, a, la, a la persona que trabajaba en mi casa. Y nadie te. Yo le seguí pagando en esos días yo, y, y ella no estaba trabajando. Por una cuestión de humanidad, yo soltaba. Exacto, pagando. entonces hay que ¿Puedo? a veces hay que sincerizarnos. Por eso quiero enfocar, señor, estos artistas. Eso es como lo que yo hablaba en estos días de las pensiones. Doña Fefa necesita los 75 mil pesos que le van a, que, que le están dando. Que se lo estamos pagando nosotros, señora. Nosotros pagándole a Doña Fefa. Pues yo, soy, yo estoy segura que la Doña Fefa tiene más que yo. Y la viuda, la viuda de Johnny Ventura, los necesitan ellos. O sea, nosotros vamos a ser un poquito más sinceros. Y el manejo del gasto no se puede estar eh, regalando así a la ligera el dinero del pueblo cuando hay tanta gente que necesita cuando hay tantas precariedades, cuando hay gente que está ganando miserias de pensiones y que estas pensiones especiales... Que y otros hace... que esperan pensiones. Exacto, y otros que esperan. Y estas pensiones son otorgadas por el presidente, una firma, Doña Fefa, una pensión de 70 mil o 75 mil pesos, la viuda de Johnny Ventura. Usted sabe la gente que hay aquí cayéndose a pedazos, con pensión de 8 mil o 10 mil pesos y otras que todavía no lo han podido lograr. Y otros que se mueren en el proceso esperando re recaudar o obtener ese dinerito que ahorraron durante toda su vida. Entonces, estas cosas son las que a veces te, te desalientan. Eso por un lado. Entonces, eh, ya nosotros esperamos, ayer pasamos la información, que en los próximos días veamos a los artistas, así como fueron a recibir su cheque sin necesitarlo, casi todos, como fueron a recibir su cheque, así mismo que vayan y lo entreguen. Señores. Nosotros debemos de sincerizarnos, el ser humano no puede ser así. Con el tema del Ministerio de la Juventud, un ministerio que tiene demasiados escándalos en poco tiempo, y no es de día ahora, eso no es un ministerio que viene ahora con las dos muchachas, o sea, desde antes. Desde la incompetitividad y ese rol que supuestamente buscaba o ese rol que tiene, que buscaba llenar huecos que tiene la juventud dominicana. Cuando tú le preguntas a 10 jóvenes si conocen la función, si han sido beneficiados, si conocen a alguien que ha sido beneficiado, ¿qué impacto ha tenido? Sería importante ver, más allá de las becas, que eso no, naturalmente lo podría hacer la MESID, como lo hace. Entonces, de hecho, las becas de la juventud son de la MESID. Sí, del Messi. Pero o sea, entonces no, se, no le, se le dan propias. ese paquete a ellos para... Entonces, Exactamente. Eso es el tema de la sí. duplicidad ah, de ah. las instituciones también, de funciones. Entonces, ante todo esto, cuando tú hablas del Ministerio de la Juventud en la República Dominicana y vamos a quienes supuestamente ellos representan, que es los jóvenes, no sienten esa representación. Miren, yo he dicho... Y nada aquí, parece. entonces. Yo he dicho aquí que una de las deficiencias más acuciantes y que más se notan del Presidente de la República es su incapacidad para saber elegir sus colaboradores, que es una, es una gracia de la gerencia, es una capacidad de la gerencia, es un plus de la gerencia. Y él no la tiene. A decir cualquier cosa de este muchacho sería lucubrar, pero yo siento que el Presidente de la República se ha dejado llevar de muchos consejos en términos de las designaciones y ha designado a gente que no responde exacta y directamente a sus requerimientos e intereses como gobernante. Y eso ha provocado... Ni siquiera político partidario, no, no, muchos de ellos ni son políticos. Exactamente. Este muchacho, uno no sabe de dónde viene, cuál es su litoral realmente porque el hecho de yo... La sociedad civil tiene un gran récord de posiciones dentro del Exacto. Estado. ¿Sabes por qué? Verdad? Exacto. ¿Por qué? Ya, ya. <coughs> bueno, espera <coughs> que ya más. Yo, yo, yo, yo lo que pienso es que no basta con que tú estés haciendo cosas buenas por un lado, el gobierno y la ciudadanía le exige a sus gobernantes que hagan las cosas de manera correcta y que beneficie a todos. Por ejemplo, Mira, yo nunca me yo nunca he, yo no tengo una explicación que pudiera ser lógica para para entender por qué después de haber dilapidado 55 millones de pesos que eran 100, pero parece que nada más se llegaron a entregar los 55 estos, ¿verdad? No, que eh, pero... nos han querido engañar con esa información. Se mm -hmm. entregaron los 100 millones. Okay. Lo que lo que sí están de manera irregular, según un compra y contratación son 55.6. Que puede ser válido? yo eh, Porque hay personas, hay artistas, Yerjan, tú lo sabes, que no tienen ni, ni, para, ni, ni lo que cobran en una fiesta le alcanza. No, pero que no nos vamos a ir por la parte bien hecha, es por la mal hecha. Y si sí, estamos no, pero de 55 si, si millones... A, hablamos mucho de equilibrio, de no omitir información, entonces hay que darle en su justa dimensión. No, pero ¿a, a quién se lo entregaron? ¿Tú tienes la información? porque das si, Partiendo de compras o sea, ¿a y qué, contrataciones... ¿a le entregaron de manera eh, eh, legal? Partiendo de compras y contrataciones, si de los 100 millones hay 55... A 40 que... millones lo entregaron. No, pero, lo no, no, no a 40 millones <ríe> no. Oye, es que no tenemos o sea, la información. No, no, pero eh, lo que pasa es que... Es lo que, estoy, lo que o sea, partiendo estoy yendo, de lo que ellos dicen, porque no creo que cuando se hace una... Inicia cuando se toma una iniciativa de esta magnitud, tú la vas a dañar para que da, como, dale, déjame darle los 40 a aquellos. <ríe> Mira, que el, el principal problema nuestro como sociedad, <ríe> no. y ese es un, es un problema filosófico que el mundo nunca ha podido entender ni ha podido explicar, es el hecho del desequilibrio en o la falta de justeza en situaciones como esta. Por ejemplo, eh, cuando usted ve que a Topsy Crow, para poner un ejemplo que ya se ha tocado aquí, le entregan una parte del erario dominicano, usted dice, bueno, pero él no se merece eso. ¿Por qué? Porque tiene... Tiene más que nosotros, de lo de nosotros. Exactamente. Pero Tiene, mucho más. Exactamente. Una llipeta de 20 millones de pesos. el desequilibrio es una de las cosas Oye. que más chocan a la sociedad. Cuando tú ves que a ti por ser pobre te dan unas migajas y aquel por ser rico, Exacto. sin merecerlo, sin necesitarlo, le dan mucho, pasa lo mismo. Mira, amado, eso es una lo, galleta en la cara. Pasa lo mismo que con la impunidad. Cuando tú ves que, en, en, por ejemplo, por eso es que la gente mata a los ladrones, porque la gente entiende que los ladrones no son tratados como debieran de ser tratados en, la, en los tribunales, muchas veces por desconocimiento de la técnica judicial, otras veces porque ciertamente es así. Hay casos, hay casos, y eso se lo puedo yo decir porque tengo toda mi vida profesional metido en los tribunales, Toda mi vida. No lo he dejado, no he abandonado los tribunales un solo día de mi vida. Eh, miren, a veces usted ve un tipo que lo acusan de haberle ocupado una, una cantidad X de droga. Y cuando usted va a su prontuario, tiene 14 casos para traer, De lo mismo. Y le pero, dan. Pero lo estás juzgando por este último. Pero espérate. Por lo que lo atraparon. Pero, pero espérate. Pero siempre le dan garantía, garantía, garantía, garantía. Y tú dices, pero ven acá. Y cuando que le va a dar prisión preventiva, nunca se la da. Entonces es como un desequilibrio y la gente, ese tipo de cosas, la gente lo va entronizando, ¿verdad? lo va eh, eh, eh, interiorizando. Y llega un momento en que vienen los linchamientos. Eso es lo que que la venganza privada. Exactamente. Eso es lo que provoca que la gente vuelva. Que fue vuel de donde vuelva la sociedad emergió a... con un estado organizado donde había Que la gente vuelva derecho. a la caverna. Eso es lo que provoca que la gente vuelva a la caverna. La que la gente... Primitiva. Exacto. Que la gente vuelva a lo primitivo. ¿Por qué? Porque dice, vean, casi ustedes no funcionan. Entonces nosotros vamos a poner esto a funcionar. Entonces... Eh, es, es realmente difícil la, la, la situación, pero yo vuelvo y repito yo no voy a opinar nada con relación al joven porque no. yo no lo conozco, yo no sé quién es, no le veo perfil yo le voy a decir una cosa eh, la idea de poner una gente ahí en el ministerio de la juventud por ser la juventud, no tiene que ser un muchachito no, bueno, menos de 35 años. Menos de 35 años. después de ya ley? tú no eres no, joven? Según la ley. La ley, porque yo te voy a decir una cosa. El de García eh, que está diciendo que yo te voy a decir una cosa. Tus capacidades no se miren por la edad. No, por es eh, eh, eh, que ahí es que está, que nosotros... Hay, hay muchísimos viejos que andan bueno, por ahí con pantalones a... rosados y, sí, y tenis y... privando de muchachitos. No, pero, eh, no, pero, eh, y, y su espíritu, mamá, es, de no, su espíritu pero, es de joven. Su espíritu es de joven pero venga, caca, No, no, yo te lo, ver, lo reconozco, que sí. tú tienes eso. <risa> los rosados yo no me los pongo, déjate de baile. Mira, pero te <risa> voy a decir algo. Esta es una sociedad que ha jubilado de forma indirecta y muy penosa a su gente desde los 40 años. Cuando va a cumplirlo y no tiene hacia dónde ir, aquí hay gente que pareciera que está jubilado desde los 40 y los 50 le pasan igual, sí. consigue un trabajito. ¿Tú sabes cuál es la, la temática? Que como, es, como país, como cultura dominicana, en cuanto a lo que es la capacidad laboral nuestra, eso es una pendejada que aquí a diario, con el sistema de, la, de, de jóvenes, de, te ponen incluso de una forma ilegal, de 18 a 25 años para optar por un empleo. yo, y con maestría. yo, yo una maestría, incluso. esté en las redes con eso y un abogado de aquí en San Francisco me dijo: No, la constitución establece. Sí, que no, pero, ya eso se declaró, eso inconstitucional, se declaró inconstitucional. Inconstitucional. No, era de Entonces, cuando hablamos ¿Qué? de. ¿Qué? de, ¿Qué? de ¿Qué? Cuando hablamos de. Por, eh, las edades la edad ya no como hay condición edad para es que no. sí, pero entonces, las empresas discriminatorio. Eso, eso, es discriminatorio. Es discriminatorio. eso sí es discriminatorio entonces, entonces, discriminatorio. entonces cuando no, no. vemos este sistema y tenemos un ministerio no de la juventud eso. que ciertamente tiene que buscar política es de verdad. juventud pero no, pero no establecer fecha ni edad sí, para usted asistir a un empleo a mí me da gusto cuando yo estoy fuera del país, en Estados Unidos que yo visito, ver que quien me está atendiendo en la caja, en una tienda grandísima, en una plaza, un es una señora o un señor de entre 80 o 75 años, siendo útiles. Es decir, que nosotros nuestras capacidades por cultura Pero y por lo... ignorancia la, eh, eh, empresarial le estamos poniendo fecha o a la imagen o a la edad. De la persona cuando tiene, mira que tú encuentras, responsabilidad, claro. respeto, entusiasmo en hacer las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú le das o le dedicas a una persona que no ha tenido éxito en otro trabajo, tú le das empleo a los 50, a los 60, a los, a los 55, a los 45 sí. años. Mire el gusto Eso que no da ahí en el supermercado, aquí donde la doña ahí te encaja, que la gente se siente bien al verlo, aquí donde eh, José, no en el en porvenir sí, aquí, la doña, ah, la, ma la, la madre, La mamá miren, de José. Miren, miren este dato. Eh, lo mandé a la tabla, para que la gente conozca esto, estos jóvenes de aquí de San Francisco de Macorís. La diferencia está en que Luis Abinader... No Javier, está ahí porque qué eh, Vamos a poner la foto del ministro, para que ustedes vean la diferencia en eh, lo que hace Luis Abinader. Él escoge gente, básicamente jóvenes, pero no esa, deje, esa. Hey, Ve, vámonos al fondo. Miren por qué lo escogen a él, ministro de la Juventud. No es porque tenga proyectos, no. Es porque tú ahí, haciendo bulla en la plaza. Pueden poner la de Kimberly también, para que, para, ¿verdad? Para que lo Y miren a Kimberly, ¿verdad? Y ahí le pregunta, somos pueblo. ¿Qué busca la ministra Kimberly en la plaza de la bandera? Ahora vamos a poner los jóvenes de Franco Macorizano, que sí son duros y que tienen proyectos de verdad. Es el link que le, le envíen muchachos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Estos jóvenes, les voy a mencionar quiénes son, son eh, Ciprián Ventura Hernández, mírenlo ahí, Ana Rosina, Luis Rodríguez, que fue el que yo dije, de que era allá del cercado de mi comunidad, y duro, muy joven, muy duro, y Luis Agni Cordero y Grisela, faltó el apellido de Grisela y que debieron ponérselo. Estos jóvenes que vivían presentando proyectos a cada rato, miren lo que ganaron, por eso aquí no hay noticias: 285 mil pesos por presentar un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Eh, con relación a la reducción de las carreras de motocicleta. Pero eso fue Juan Dolio, eso no fue aquí en el patio. Son la jóvenes que están ganando premios a nivel nacional. Esos son los jóvenes que deben ser referentes para colocarlos en los sitios, independientemente de qué partido sean, porque tienen ideas. Me imagino que ellos pro proyecto. plantearon que el Estado hiciera una pista para que, que se quiera... No sé, tú le puedes pedir a ellos. Atención, Luis Rodríguez, consígueme, por sí, favor, para eh, el, proyecto. el proyecto para leerlo. No, no lo pero, leo. Pero, pero ganaron un segundo, segundo sí. lugar a nivel nacional. Y son jóvenes que tienen proyectos que estudian, que aplican la ciencia. Pero la carrera, no se refiere a la carrera Mira, de, de, de, de la... motocicleta. Eso sí, es lo pero, que yo te... pero, pero, pero, pero, pero ese, no, te... el primer, pero, ese, pero, ese te... no es el primer proyecto que yo presento. Yo digo, si se, pare... si se refiere a la carrera. Eh, que en callejera, en la calle. La en los El, días de Santa Ana esa. No, no, no, no, no las no, que se hacen no. en, en en la en las autopistas, por ah, ejemplo. Ah, ya, ya, ya, yo pensaba que era carrera, en carrera de atención, Joan, te invito a que llames a estos muchachos, que los contacte y vamos a, a, a invitarlos por programa para que nos Mira, pero mira, perdón, Fran, si quiero eh eh sin quitarle teniente. mérito a estos muchachos que ya han presentado valiosos. Eh, valioso, no, porque, no, no hay forma de quitárselo. Pero por por permite, por permiteme Suma con laude el, el espíritu de Francis, por eso te estoy diciendo, ah, bueno. sin quitarle. No, pero eh, no, no porque de Francis de Francis que oye una palabra, de que Francis oye la basura. O a la de una como que se aparece, entonces no, tú me dejas. No, no pero, de pero, pero, pero sí, sí permíteme no, terminar no, la a mí mí no idea. No me produce nada, ¿Permite? la basura a todo me produce lo mismo que a la gente que llama <ríe> en frente a Mira, su casa. Ahora, lo vertedero improvisado sin sí, mi problema. No sé si Amado eh, habló un poco del perfil del joven, del ministro de la juventud. No, no tiene una licenciatura en sociología de eh, la UAS y una maestría de Lucas es, en estudio eh, caribeño. Eso es un es un docente. Caribeño. Es un docente. Hay que sí, sí. ver el currículum, es un muchacho muy preparado, es un muchacho muy preparado, lo que se puede no, ver. No, no, muy preparado. No, no, no, no. Bueno, no, yo estoy viendo no, el currículum no, no, es que no aquí, estría, no, ¿sí? pero pues yo estoy viendo el currículum, o sea, yo estoy viendo el currículum y lo puedo leer, según lo que estoy viendo en un medio aquí en N Digital. Entonces, tengo que preguntarle a Nuria si es mentira lo que dice el currículum o al mismo muchacho. Tú chequeaste Lo que Se ha dicho es, el es de un aquí, un título ¿verdad? de grado y un título de maestría. Bueno, aquí maestría. yo estoy viendo, yo estoy viendo un perfil súper extenso, uh -huh. súper extenso okay. en diferentes prepares, en áreas, en no, bro, léelo, en diferentes léelo. áreas, vamos a leerlo. Tenemos la foto del joven porque hay que también brindar las informaciones eh, en todos los sentidos. Es catedrático universitario, empresario, un joven deportista en, de alto rendimiento en disciplinas como el taekwondo, es políglota, español, inglés y francés, se graduó con honores en sociología, eh, ha realizado diferentes eh, cursos en, internacional, eh, de, bueno, lo voy a leer taller de jóvenes líderes de la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana, con una delegación destacada en el Congreso Latinoamericano de Trabajo y Voluntariado y Solidaridad en Cuba, La Habana, en el 2013. Eh, también ha participado en modelos de las Naciones Unidas. Eh, aparentemente ha sido premiado al mejor discurso 2011 2014 o sea y continúa y continúa hay muchas cosas pero Eso que son, son cursitos, y... Y... exacto si tú pero, te pones a participaciones... recopilar todo lo que tú has hecho en la vida pero ¿no? qué si te yo, digo o sabes que estamos hablando eso, lo que, que quiero decir <coughs> es que denostar o quitarle méritos sin conocerlo nadie le está quitando méritos no mérito. pero no, no. decir que podía ser mejor que él tú lo conocías ayer al joven ayer tú lo conocías no no no no pero, ¿Cómo qué es posible te li... pero el hecho de que, que yo no lo conozca. Pero el hecho que no ¿Cómo es posible que no, que no sea un, un referente en la República Dominicana? No, pero él es un pero referente. Es que eso, pero porque si es tiene que no, todo ese talento, equivocados y equivocados. Lo que reconociendo en el sentido, ahora es visibilizado. Porque es que ¿Ya si no viste? ha tenido un cargo a nivel público, <risa> y no es un empresario reconocido. Mira. ¿Tú me entiendes? Oye, mira, ya, o sea, ya, ya, es un muchacho ah, con disciplinas, uh, es un profesional, mira. es un catedrático. O sea, no veo bueno, por qué no tenga méritos para estar que en el Ministerio de la Juventud. No, no. Un, un, Vamos yo lo a buscarlo, no, podemos no. buscarlo. No, no.